Los campos de República Dominicana Muy bien, vamos Uay, en este momento a tratar el, el tema central en este espacio Y por supuesto, mándenos el, la, los comentarios y, y nos puedes hacer sus llamadas La República Dominicana empeora en matemáticas y lecturas en la prueba PISA Y en ciencias Dice que o sea, no ha mejorado en estas áreas de matemática, lectura y ciencia nos suma fulvio. Todo lo contrario, ha bajado su puntaje, según la prueba PISA 2018, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Mientras que en el área de ciencias, el país ha mejorado un poco. La prueba PISA de 2018 se realizó... fue lo que mejoró? <risa> ¿Qué? Vamos a ver tres, tres puntos. La prueba PISA para el, 2000, para el 2018 se realizó el año pasado y se evaluaron unos 600.000 estudiantes de 15 años de edad, que representan a 32 millones de alumnos. Ay, Dios mío. Para el estudio se tomaron en cuenta 79 países y economías que respondieron a un examen de dos horas con preguntas de lectura, ciencias y matemáticas se realizó por primera vez de manera electrónica de los países de América Latina ¿Ah, sí ah, eso fue un algoritmo. Hay un algoritmo. de los países vez. de América Latina participaron Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana México Panamá Perú y Uruguay esta prueba también midió cómo ha evolucionado este desempeño desde el año 2000 y la manera en que los adolescentes afrontan los retos de su educación de manera personal y familiar. ¿Cuáles consideran ustedes, caballeros, amigos televidentes, que fueron las causas que provocaron esta realidad? Y no solo esta, año tras año eh, quedamos en un puntaje muy inferior eh, a, a países, a los demás países de América Latina Corrupción, corrupción en la administración de, de los recursos de educación, no me mire que así No le han hecho una auditoría a ninguna de las gestiones de educación después que están recibiendo el 4% Casi llega a 900 mil millones de pesos y tengo unos datos que voy a arrojar en, en mi tema que voy a tratar sobre eso Muy pero básicamente ahí lo que hay es corrupción porque desde ahí se hicieron candidatos a la presidencia desde ahí se hicieron también precandidatos a la presidencia desde ahí se hicieron senadores y diputados menos y, desde ahí... niños que aprendieran a leer e interpretar lo que leían y que adelantaran en ciencias y en matemáticas. Desde ahí se pagaba las jugosas sumas que se le dieron a Joao Santana, el, el estratega de Odebrecht que se instaló en República Dominicana, y desde aquí operaba la, la, la mafia que ellos manejaban, no me refiero al gobierno, sino a Joao Santana. Lo único que Joao Santana era empleado directo de Danilo Medina y Joao cuando lo requiere la justicia de Brasil, le hace una carta de renuncia a Danilo Medina porque no quiere afectarle en su campaña. Pero es el artífice de toda la campaña publicitaria que mantiene al gobierno en pie con puntajes internos en el país muy alto, referente a... A la revolución educativa y hacer las cosas con. Tanto. Miren, Desde ahí de educación se pagaba esos proyectos. Eso es. Eh, eh, agarrar el cadero por noé. Eh. Eso no tiene que ver con eso. No, lo que y ha con, servido es el 4%. Y, y ¿Con qué tiene, no, no, no tiene que ver? Vamos nada, a ver. Nada, nada ver con, ¿Con qué, con qué, con qué nada, tiene que ver? Nada, Explícale nada al pueblo con eso. qué tiene Miren, que ver esa falla que tiene el sistema eh, educativo de la República Dominicana. Dentro. Le hace falta más dinero, más recursos. Dentro a del ambiente. Más de cuarto. No, no, digo yo a Sócrates que si sí es más dinero que le hace falta. Si me escuchan, yo se lo voy a decir. Dentro del ambiente de la goche. educación, la teoría que es prevaleciente para los fines no, de goche. enseñanza y de aprendizaje. De es que la somos... teoría de las inteligencias múltiples de Gartner. La teoría de la inteligencia múltiple de Gartner plantea que el sistema tradicional de enseñanza no cumple con los requisitos para desarrollar las actitudes que tienen los niños uh, que posteriormente se cometen en adultos. ¿Por qué? Porque la metodología de enseñanza que se utiliza en la mayor parte de las escuelas de occidente apuntan hacia una forma de enseñanza grupal, uh, con unos mismos estándares de aprendizaje para personas que tienen diferentes niveles de inteligencia. Hay personas que son muy buenas para hacer una cosa y que son muy malas para hacer otra. Hay personas que pueden aprender más fácil oyendo un salsofón, tocando una tambora, jugando baloncesto, montado en un carro, oyendo música y todas esas son cosas que, que se plantean o se planifican como para que estén integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe tener la escuela. En la República Dominicana desde el año 2013 se está enseñando lo que es la, la enseñanza por competencia. No ha dado ningún tipo de resultado conforme lo, lo que arregló PISA ahora. Pero ¿qué es lo que se ...lo esencial de lo que plantea la, el asunto de PISA. Que cuando se estaba discutiendo el asunto del 4%, se hizo hincapié... ...en que la principal inversión de ese 4% debía ir a preparar maestros. A la preparación de los maestros y al cambio de la currícula. Si nosotros tenemos un 100% y tenemos los mismos maestros con la misma currícula... ...y con la misma deficiencia que tiene el sistema educativo con la misma visión anclada en el pasado, nosotros tenemos una escuela que es fruto de la revolución de la revolución integral del siglo XIX, la forma de, de sentarse incluso de los estudiantes, habla de esa forma de enseñanza-aprendizaje, estudiantes que fueron preparados para trabajar en máquinas, todos uniformados con una sola, una sola forma o eh, actitud para salir de la escuela, estudiantes que lo único que se les exigía era que memorizaran las cosas que se les daban porque se pensaba que con eso se construía el conocimiento. Esa metodología no ha dejado de implementarse en República Dominicana, y pese a que en los últimos años los que tienen hijos se han dado cuenta de que cada año los niños llevan más libros a la escuela, de que cuesta más dinero comprarlo, incluso han tenido problemas con relación al peso de la mochila con que van los niños a la escuela. Fíjense qué sucede con esto de la torre... de la, de la, de la de la prueba de PISA, tengo la torre de PISA metida en la cabeza. China, que fue el país que ganó en los cuatro primeros lugares, cuatro provincias de China, fue objeto de una investigación por una uh, periodista norteamericana. En China, la forma de educación se realiza bajo coerción. Los profesores le dicen a los niños chinos, si tú no terminas de hacer tal tarea, tus padres no vendrán a buscarte. Si tú no haces esto, tú no vas a adquirir aquello. Ellos tienen una forma de educación coercitiva. En China nacen cada año 18 millones de seres humanos y la mitad de esos 18 millones de seres humanos no pueden entrar al nivel universitario en China, ni siquiera al nivel secundario, porque tú tienes que hacer una prueba para entrar al nivel secundario. Y cuando va a entrar a universitario, otro tercio se queda, porque la sociedad china es muy competitiva. En República Dominicana nosotros tenemos un sistema que atenta contra la calidad de la educación, ¿cuál es? Que el gobierno, los gobiernos, cualquiera que sean, tienen que enfrentarse con un sindicato, que es la ADP, que de alguna manera ejerce un control sobre el gobierno con relación a las cosas que hay que hacer. Yo no sé si en algún momento algún presidente de la república pueda tener el deseo de cambiar Sobre la metodología. La teclosa, tenemos eh, una llamada. Eh. Buenos días. Sí, muchas gracias. Buenos días y bendiciones a todo el equipo. Buenos días, Pacheco. Adelante. Debido dejar que terminara la idea para pasar Flores. la llamada, entiendo. Claro. Amón sí. Flores. Adelante. Buenos días. Sí, hablando del tema, ayer estamos reunidos el Comité de Padres del Liceo Pedro Enrique Escureña de Vental Valle y la situación del 4% para la educación y la misma tan extendida hay que rediseñar en este país hay que hacer un nuevo plan hay que organizar mejor ese tiempo eh, de los estudiantes es una situación que no solamente eh, tiene que ver con la administración de los recursos, obviamente no es solamente un problema del minero también no es un problema solamente de los maestros, eh, tiene que ver también con los padres, la familia, porque tenemos estudiantes, ayer tocábamos el tema, que te llegan al liceo o a la escuela media hora después de las 8 y eso es un problema que tenemos latentes en los centros educativos. Pero también estudiantes que no respetan a los maestros, un desorden, eh, una, eh, una maestra que de religión me hablaba, de, de que le ayudara, que fuera a la charla, porque los estudiantes no respetan, eh, está dando clases, se ponen a hablar, a vociferar, es un desorden que tenemos, porque la sociedad anda mal. Entonces, yo creo que tanto las autoridades como ADP y la familia debemos mancomunar esfuerzos, porque eso no puede seguir así, eso es sumamente preocupante. Además, una, una pregunta, una pregunta, una pregunta, sí. permíteme a diario nos viven hablando de revolución educativa, ¿cuál tú crees que es la razón de que, que esa sabes, revolución educativa no sea real? Tú sabes que esto es político, hay conclusión, el dinero no se está administrando bien. Y te pongo un ejemplo. Ayer me decía, el director. ...que tenemos una deuda del liceo... Del agua, ...del agua de botellón... ...que se usa para los estudiantes... ...de 120 mil pesos... ...con una con pre, empresa de aquí... ...porque... ...se le mandaba cada tres meses... ...recursos a los centros... ...y ahora solamente lo mandan una vez al año... ...una sola partida... ...de tres quedaban y te la dividen... ...en tres partidas... ...durante el año... ...pero de eso quiere que paguen también el agua... ...que paguen la fumigación... Y los centros educativos están cayendo en deudas que no pueden pagar. no hay, Tenemos 3.800 pesos Exacto. de balance, por ejemplo. Y le debemos a la ferretería en el liceo, Gracias le a vos, su... A llamada. la librería. Le debemos a la embotelladora de agua. O sea, es una situación difícil. Gracias, muy amable. Es una situación Mira, preocupante sumamente. Muchísimas Miren, gracias. Si, no, esa escuela, si esa escuela estuviera recibiendo 500 mil pesos un millón de pesos que le quedara a diario sí, tuviera nada. el mismo problema sí. porque el problema no tenga la administración de no recurso. recursos es que humanos. no es el dinero el que cambia la metodología de la enseñanza no. es que no es el dinero el, el que va a hacer que haya facilidad. criterio para elegir maestros que tengan la suficiente la capacidad, capacidad para transmitir el conocimiento yo le digo a ustedes si mis profesores se van a poner bravos conmigo pero no me importa Hale la prueba de, la, de, la, de PISA a los profesores. Sí. Para que vea de enseñanza de ciencia y de educación. Hermano. Para que tú veas cuáles son las notas que se van a sacar. Hale <risa> la prueba de PISA al sistema de la currícula de la República Dominicana. No Dime que para qué labio. nosotros estamos preparando profesionales bueno. y con qué metodologías Eso no tiene que ver con el dinero. Eso es forma parte de una política. Adelante. Mira, eso sí. es así, hermano. Buenos sí. días. Sí. Buenos días, equipo. Buen día. Sí, buen día. Yo lo siento muy Siempre, incómodo con de, la llamada. hoy no unos pasa. temas, tira piedra. Pero Sócrates tiene razón. Sí, Sócrates tiene razón, Sócrates toda. tiene toda la razón. Así oye, es. ¿Y qué hacemos con los maestros? Le que están ganando 40 maestros. Oye, yo tengo cuatro hijos. Sí. Fútbol Ureña conoce mi varón, baro, el varoncito mío. Que, que sí. no lo conoce. Ah, bruto, y yo te puedo decir, Chayán. Que los cuatro hijos míos son meritorios, pero es porque nosotros nos bajamos. Ahora sí. bien, Sócrates tiene razón oh. en el sentido de que los profesores, yo le aseguro a usted, que si le hacen prueba nacional a los maestros, no pasa uno, oh. ese buen día. Sí. Sí, muchas gracias, Ahora, una pregunta mira, una entonces: cosa. ¿qué yo hacemos quiero... con los maestros? A propósito de que Sócrates dice que hay no. que hacerle también la prueba PISA a los mira, maestros y al propio currículum. Yo te eh, respondo, mira, yo te ¿Qué respondo vamos a hacer con los maestros mira, que están espérate, ganando 40, te, 50, espérate. 70 y no, no, algunos hasta 80? Porque mil hay maldad pesos. en tu palabra. En un momento. Yo te la respondo. No, pero la verdad. No, yo soy, mira, pero mira, qué comparativa yo tú haces con el hijo de una maestra y soy hermano de una maestra. Yo tengo que exigirle a esos maestros que están ahí. Sí. que Si el Estado le está pagando, Yo el nivel respondo. de la calidad de la enseñanza de Yo ellos, te lo respondo, igual que eh, el Estado, porque, de ellos hacia porque el los asunto, estudiantes debe el as, el asunto, ser de calidad porque le están pagando para el eso. El asunto no está en lo que le están pagando, eh, Warner. El Ajá. asunto está que del recurso del 4% hay una partida de inversión en los profesores, es lo que dice Sócrates, Ajá, de inversión no en los profesores, sí. que no se hace apenas apenas apenas es un 5% de lo que toca invertir en los profesores, que se está invirtiendo en los profesores. Pero si no será, se invierte en pero ese hombre ¿Pero en que... esa mujer de Ajá. desarrollo ¿Tú entiende que los profesores ya vienen de intelectual. Tutado. No necesitan nada. No, no la pero de... quiero... <risa> nosotros hemos visto eh, las capacitaciones que se hacen y sería bueno invitar aquí a Mariel para que hable de esa parte, ahora bien independientemente Correcto. de esa capacitación, esa capacitación que se debe llevar los profesores cuando salen de la universidad, se supone que están capacitados ya ya. mínimamente, no, no. Eso, mínimamente sería, eso sería, lo ideal. Mira, eso sería lo ideal mira eso sería lo ideal eh, pero fíjate entonces, pero es eh, sí, que viene de todo escúchame esto, decirle a algo, mira ya, ya. Okay. Ese es sería, que, ese, sería y... ese es el punto ideal. Si no, ustedes recuerdan, no y le hago la pregunta si me recuerdan, incluyéndote cuando estabas en el máster, eh, dirigiendo la, el programa, que yo advertía acerca de que el maestro que no lleva liderazgo en el aula va a tener todo eso que se quejó ese padre de irrespeto de la estudiante, la falta de atención, la falta de interés, la deserción, porque desde que aquí se abrió la llave o la oportunidad política de este proceso de revolución educativa, ¿qué fue lo que se hizo? Que personas que estaban rezagadas sin una carrera empezaron a utilizar el mecanismo de ir a estudiar magisterio a dos años y luego ingresar a la, al Servicio Educativo Nacional. Hoy estamos llenos de ese tipo de gente que fue a buscar una solución económica a su problema, no porque tenía la vocación de ir a enseñar. Ah, si y eso es una diferencia muy alta. A los directores Tengan un minuto que tengo a Daniel aquí en, en línea que quiere aportar con relación al tema. Adelante, Daniel. Buenos días. ¿Quién es Daniel? Buenos días. No, no conoces a Daniel? Daniel. aquí no saben quién tú eres. ¿Operación? Daniel de Farpo. Ah. Adelante, Mira, todo el estado de este programa. Eh, <ríe> mira, eh, Sócrates, Francis. Sí. Jan, los demás Decirle que. Ah, esa evaluación de pisa sí. es aún mucho peor de lo que de lo que se está de los datos que se nos han presentado en la prensa nacional yo estuve leyendo el informe Ay. y ustedes saben lo que tuvo que hacer esa evaluadora mundial tuvo que generar un método es distinto no. a nosotros Tuvo que crear un método distinto para evaluar a nosotros. Sí, claro, de menos no cuánto, visto, Daniel. La Dominicana todavía no alcanza el estándar de los pues países es peor, es peor. que están por encima de los cuatrocientos y tantos de puntos. Es decir, que ellos tuvieron que... Reducir los puntos a trescientos cincuenta ...de evaluación para evaluarnos a nosotros. Es decir, que la situación es aún mucho peor de los datos que se nos han presentado. Por una pregunta, ¿por qué Cuba no aparece sí, ahí? En eso, yo yo no lo digo Sócrates. El problema de no, educación estamos, no, estamos, no, estamos, no estamos, es tan solo estamos, el dinero. Son 77. Pese a que educación ha recibido 900 mil millones de pesos en seis años, sí. el problema de educación es un problema integral. Y claro. que como responsabilidad constitucional del Estado, el Estado tiene que hacer una evaluación integral eso es verdad. para buscar soluciones integrales a, a, a esta situación. Porque no es posible que en el 2015 nosotros tuviéramos con una puntuación mejor, y, la bajamos. y ahora en 2019, bajamos sí. es decir, la educación va cada vez empeorando y lo lamentable de esto es que los niños pobres de las familias con menos recursos en este país, son las que están en los centros públicos y son los que están recibiendo esa educación de tan pésima calidad sí, gracias Pero Daniel, por eh, a propósito Mira, de contar. eso sí, gracias, también hay no. que decir eh, el, el, la, el aporte que debe hacer la familia miren este titular que está en el listín diario la presidenta de ADP rechaza se culpe a los maestros por los resultados de la prueba de PISA no, no esto solo no solamente eso. es una cuestión de, de, de que los ya? maestros El de todo de maestros. Pero, ya, pero fíjate lo que ella está diciendo que no se puede culpar a los maestros claro que, es que sí, hay no, un nivel de es responsabilidad no. hay, hay algunos nivel de factores de responsabilidad, del no hermano. hay algunos factores, discúlpame pero claro que, sí. que no ella cita hay directo. algunos factores que ella cita que realmente están fuera de contexto, están fuera de lo que se supone que debe de ser, que afecte o sume a lo que es la formación de un estudiante. Y como bien wow. decía, que ayer aquí iba a dirigir el comentario, como decía la llamada de Sócrates, de Daniel. O sea, es un problema integral, wow. no solo de tratar el asunto de que los recursos se desvíen, es que tenemos a un Ministerio de Educación que ha hecho un cambio en los programas de cómo se debe de preparar a los estudiantes, pero los maestros que son los encargados de llevar que esos programas se cumplan, Exacto. no lo han digerido, no lo han sabido o no lo están lo que que aplicando, pero debe ser. Las universidades, ahí, ahí, per, discúlpame Francis, porque no lo, lo he ah. Ah, ah, pero pero terminado con la llamada, pero, pero termino. Porque no, no he hecho el comentario, no he o sea, podido, lo he dejado. O bueno. sea, ahí entra el otro aspecto, las universidades. O sea, las universidades están preparando a esos docentes para eh, el Muy programa bien. educativo que se está dando en las escuelas. Cambió la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿Ay? el guión, el programa, el currículo de los muchachos que están yendo ahí a prepararse. ¿Ay? Pero hay un rol importantísimo que es en el hogar. O sea, la formación educativa de los niños, no solo depende de las escuelas de y millones de el, el, el amigo llamó y dijo yo tengo cuatro niños y son meritorios yo tengo sobrinas y, y, y, y, y, y primitas y cosas que tenían un nivel educativo por el suelo las tomamos, la tomó mi hermana y sí, se puso con ella. Y, o sea, sí. no se trata solo de que el profesor te diga, tú tienes que hacer esto, Ahora, esto, una esto, pregunta, y Carolina. Usted, una pregunta, Carolina. ¿Por qué somos tan eficientes en corrupción y en soborno? Usted, mire usted, usted sí. que le revisa mucho el teléfono a su esposa... Y, a, y usted que le revisa el teléfono a su esposo revisa el cuaderno a sus hijos cuando llegan de, de la escuela en o sea, China, el seguimiento en China a eso. es obligatorio oye, la me tarea me me que van a entregar a los niños oye. en China oye. tienen que estar firmada por sus padres claro no es, un Entonces, Entonces, sí, es un problema integral en ese sentido la evaluación de constante del maestro en las líderes educativas, en pedagogía las técnicas el currículum que, con el que él trabaja muchas veces no comprende, el maestro hay que hacerle un entrenamiento del currículum que pretende la, el plan de educación nacional para involucrarlo en, la, en, la, en el aula. Y en esas condiciones o eres líder o eres parte de recibir la docencia por otro que sí conozca el currículum. Muchas veces esos libros no. o esa técnica que ellos, ellos no, tienen, la, con, no, no la, la, manejan, la conocen, no la manejan. Van a los ¿Eh? centros de Internet a que claro, se la hagan. Claro. <música>